hola, hola a todos gente de youtube estamos en un nuevo video Arreglé el micrófono de mi cámara y les traigo un video super cheto se trata de pople play group para nada lo leí y para nada está delante mío <risa> bueno hoy estaba planeado hacer un video con un amigo de minecraft pero al final no pude entonces lo dejo para otro día y estamos acá yo, yo eh, les voy a enseñar cómo jugar y después voy a hacer un pequeño gameplay play ok al principio en principio es así vamos a ir a septis vamos para que es lo que me estoy confundiendo mucho ok le voy a mostrar cómo sirven las cosas acá nomás con la B corta Quiero que voy a hacer algo, pero no sé bien. Con clic derecho, puedes hacer esto. Con E, haces esto. Y, y con Q, haces esto. O sea, lo pones en diferentes lados, depende de cuál aprietes. Con la S, ves la vida que tienen. Con la G, pones cámara lenta. Y, y con espacio, pones pausa. Okay? Eso es lo más básico. Con F, y si pones la mano de un stickman. Y apretas F en un objeto, lo voy a agarrar. ¿Quieren mirar? mira Voy a poner un hacha y voy a tirar esto acá. Voy a poner en cámara lenta si se me, sale, me resulta más fácil. Bueno, eso no fue tanta cámara lenta. Apreto F y acá está, en la mano. Entendido, ok. Si no me equivoco, también se pueden hacer más cosas. Con esto puedes unir... Así. Y no se va a mover más. Siempre hay que apretar la mano. cosas ¿Viste? Te quedo ahí. Con Z borras todo. Lo reinicias. Eh, con X no haces nada. Bueno. Era todo lo básico. Todos esos controles. Y... Así sigue. Eh, voy a hacer un pequeño gameplay. Voy a poner este acá. Eh... No sé si se puede poner pausa esto. No, no se le puede. Entonces voy a tener que dejar corriendo el video. Hacer en el ojo. Está en el mouse. Está hecho el computadora? Está el el chip? Bueno, el mouse. Está en el si no quieren ver toda esa parte en eh, vacío, eh, vayan al minuto 50, pasándose 20 segundos. Ok, acá tengo esto. Voy a probar con armas. Voy a poner una pistolita. No se la quiero dar, yo lo quiero matar. Entonces, agarro la pistolita ahí. F, con F dispara. Se me olvidó decirles, pero nada no, más no hay que apre apretar el arma con F. Si no, no disparas. Ok, este video no está hecho para niños Por definitivamente no está hecho para niños este video Ok Voy a tirarlo Y esto también lo tiro es Esta Z, ya lo borré A ver, quiero ver esto Voy a ver todas las armas Voy a probarlas Creo que esto es como una ballesta Definitivamente es una ballesta A la mía A la mía, Tilly? Eh, voy a ver Otra arma esto no sé si es un arma que dispara. O sea, dispara, pero no creo que sea para siempre. Pero un humano y lo voy a probar. Si no, esto es para oxidar. A ver. Es para los robots, seguramente. O si no, es para apagar fuego, que también es fuego en el juego. Esto. No. Ok. 2ZZ. <ríe> Armas. Quiero probar esta. A ver. Eh, no sé si dispara entonces lo voy a probar con, con normal bueno definitivamente dispara esto esta, es esta. Eh, uh, esta parece sonar bien voy a probar voy a probar con un robot saben eh, no sé no tiene volumen de juego entonces le voy a poner volumen pero muy poco que se escucha muy fuerte en la computadora esto a ver... el volumen, volumen... volumen hasta ahí se escucha... no hasta ahí ok, ya salí del mundo y vamos a ir acá son bloques en el aire me encanta este video va a durar unos 10 minutos y... bueno Puede bloquear el altavoz amigos. No sé Voy a, mira con la ruedita Con la ruedita Agrandarse a chica Y ustedes piensen como con las flechitas Con las flechitas Que están En la esquina de la izquierda O no sé bien bueno, Vamos a ir acá Y voy a agarrar un coche de. Ah, ¿sabes qué? un tanque, solo para pensar. El tanque dispara también. Mira. El tanque también dispara. O sea. Este juego está bien hecho. Este. No es como otros juegos. Voy a dispararle a este. Mm. Muévase de ese lugar, no. Dije que se mueva. No dice que se mueva, no que se muera. Ok. En el tanque va a haber un humano. Muy bien, muy bien y mi mano en el tanque pero, no pero... se me voy a poner esto así mira está muerto en este momento oh, no está vivo solo está muy desmayado lo voy a despertar con drogándolo no aquí no no youtube esta palabra no es malvada el único propósito es que lo cure no es malo no es malo esto sé que insulto pero y ya decir que le voy a estar acá, tengo que dejar de insultar mucho, que sea consciente de lo que está pasando, no quiero tener dormido a este tipo, a ver, voy a, voy ah. a, Ok, voy a arrancar el coche. Ah, pero antes de que lo arranque, esto se lo pone flo. Está ¡Sí! muerto, <muchas> no tiene. Está muerto. Está muerto. Está muerto. No quiero que sea... Voy a quitar esto... No, le falta la cabeza, eso sí, sí está muerto ya. Bueno, chao, me voy a dejar el cuerpo por ahí. Voy a hacer un experimento. Voy a hacer volar a este coche de acá. Para eso, no. voy acá, voy acá... Voy a apretar este y le voy a clavar esto. Quiero hacer volar un coche, se me suena toda la vida. A ver si vuela. No, se necesita otro. Como verán, sume aquí. Aquí. Aquí. Bueno, construye cosas, mejor dicho. Ok, me da más falta por atrás. Esto nada más hace con un simple clic solo digo. Ok, voy a poner Flow. Voy a poner Chrome. ¡Ay no. no! ¡Ah, claro! Por eso no volaba. Eh... Con que estoy haciendo todo esto, no estoy haciendo nada. Okay, disculpen, voy a esto acá. Eh, Disculpenme, voy a poner frente a una, así no alargo nada. Y voy a poner. esta segunda. sido una. Eh, disculpen por lo que pasó. Ahora me voy a asegurar donde pongo estas cosas. No, no, poner F, F, F. No. Paso. F, F, F. Paso perfecto, casi, perfecto, no, no, no, F. casi, ¿Saben qué me? Voy bueno, a... hasta acá dejo el video porque hice un desastre y nos vemos la próxima.